Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciamos nuestra semana en la presencia de Dios, después de esta agitada jornada electoral, en la que tenemos que seguir orando, queridos hermanos, que las cosas no se van a complicar, sino que sea una ocasión de unirnos como pueblo. Los invito para que iniciemos con mucha fe esta semana, con oración, con la fe puesta en Dios. Que sea el Señor el que lleve adelante nuestra nación, nuestra patria. Los invito para que oremos.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 Y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que ha salido de Dios. Contestó Jesús. ¿Ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora. Mejor, ya llegó. En que se dispersen cada uno por su lado. Y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo. Porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas. Pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra sí, del Señor. Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tendrán luchas tendrán dificultades, tendrán problemas, tendrán oscuridad. Pero Jesús nos dice, yo he vencido, no tengan miedo. Y hoy los cristianos más que nunca, queridos hermanos, tenemos que ser signos, testigos de unidad. Hoy tenemos más, con mucha más razón motivos para orar. Hoy tenemos mucha más razón para que testimoniemos lo que creemos. No vamos luego en nombre de Dios, luego no creemos. Señor llénanos de tu gracia, de tu fortaleza, permítenos ser testigos en la lucha diaria, en el trabajo, en la vecindad, que podamos testimoniar tu amor, testimoniar lo que tú has hecho en nosotros. Bueno mis queridos hermanos, el Señor los guarde, y los proteja, los libre de todo mal y peligro. Feliz día para todos.